¿Conoces tus deberes como aprendiz? El Acuerdo 007 de 2012 adopta el Reglamento del Aprendiz, donde se establecen los derechos, deberes e incentivos para el aprendiz. Cumplir con todas las actividades propias de su proceso de aprendizaje o del plan de mejoramiento definidas durante su etapa lectiva y productiva. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Verificar en el sistema que sus datos básicos se encuentren totalmente diligenciados y o actualizarlos de acuerdo con el trámite administrativo correspondiente. Participar en las actividades complementarias o de profundización relacionadas con el programa de formación con el fin de gestionar su proceso de aprendizaje. Informar y hacer la solicitud por escrito a la coordinación académica y registrar en el sistema de gestión de la formación oportunamente las solicitudes o novedades, tales como traslados, aplazamiento, retiro voluntario y reingreso, que se presente durante el proceso de aprendizaje utilizando medios virtuales y o físicos. Para los programas de formación complementaria en modalidad virtual, Realizar en los sistemas de información el retiro voluntario del programa o inscripción del mismo. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano, vinculándose, apoyando y o colaborando en las acciones que adelante el centro de formación. las decisiones contempladas en el Manual de Convivencia. Respetar los derechos de autor en los materiales, trabajos, proyectos y demás documentos generados por los grupos de trabajo o compañeros y que hayan sido compartidos al interior de la plataforma. Sin embargo, con la autorización de los creadores se puede hacer uso de cualquier material publicado, dando el crédito a quien generó la idea a la fuente que se consultó o al recurso que referencia a la información. Conocer y asumir las políticas y directrices institucionales establecidas, así como el reglamento de la aprendizena y convivir en comunidad de acuerdo con ellos. Actuar siempre teniendo como base los principios y valores para la convivencia. Obrar con honestidad, respeto, responsabilidad, lealtad, justicia, compañerismo y solidaridad con la totalidad de los integrantes de la comunidad educativa y expresarse con respeto, cultura y educación en forma directa a través de medios impresos o electrónicos que le facilita la entidad, como foros de discusión, redes sociales, chat, correo electrónico, blogs y demás. Hacer uso apropiado de los espacios de comunicación y respetar a los integrantes de la comunidad educativa, siendo solidario, tolerante y veraz en la información que se publique en medios impresos o digitales. Abstenerse de enviar material multimedia que contenga imágenes, videos, documentos o grabaciones que no sean objeto de las actividades de aprendizaje. Informar al instructor, coordinador, directivo o personal de apoyo cualquier irregularidad que comprometa el buen nombre y normal marcha del centro de formación de la entidad y de la comunidad educativa o que considere sospechosa dentro de la institución y en los ambientes de aprendizaje, permitiendo una actuación oportuna, preventiva o correctiva. Respetar la dignidad, intimidad e integridad de los miembros de la comunidad educativa SENA. Respetar los bienes y elementos de propiedad de los integrantes de la comunidad educativa y del SENA. Enaltecer y respetar los símbolos patrios e institucionales. No usar expresiones grotescas en foros de discusión, mensajes, anuncios, correos tanto generales como en grupos de trabajo. Cumplir a cabalidad la normatividad vigente del Estado colombiano en lo referente a delitos informáticos. Fácil, ¿verdad? Cena. Más trabajo.